Bueno muchachos, ustedes saben que Dios está metiendo. Dios está metiendo la mano por nosotros. Y yo creo que nosotros podemos dar mejor. O sea, podemos hacer las cosas mejor para honrar a Dios, ¿verdad? vamos a cuidar porque ganamos hoy. si no Vamos a hacer todo lo que nosotros para honrar a Dios. Con los brazos arriba, varón. Nosotros le vamos a dar gracias Señor. ¡Santo! que vamos a <música> levantar la mano de gracias a Dios que se lo que gracias Señor dale gracias abra la voz y gracias a Dios que tenga miedo y esperamos la otra también gracias Señor gracias Señor ¡Me ¡Una! la mano! ¡Me la la la